someplace place when nobody knows me Oh, okay, yeah There's love in my shoes Yeah, yeah, brain Son, era que, mejor, ¿no? Es fácil, es solo meterle distorsión y más distorsión y hablar. Tiene una música del demonio pobre. más le pones unos gritos si quieres alardear. Yeah, Nadie lo va a aceptar con ese estilo de música. Yeah. Round 2. Como sea. No, y me da flojera. Yeah. No es really? sencillo. Como, si quieres un lujo menos, entonces como Si me vienes a matarme, entonces como Si vienes a pelear, entonces como.